tu mango? 5 por 10, caserita. Rebájame pues. Todo ha subido caserita. Apenas un peso nomás me gano. Ya, ya, dame nomás. Ahí está, Todo sube. Y con lo que me das ya no alcanza para nada en la casa. No sé qué harás, pero tienes que conseguir más dinero. ¿Su licencia? Te puedo ayudar. Pero ya sabes cómo es, ¿no? Tiene corte, señora. Nos vamos a llevar al medidor. Debe más de dos meses de luz. Hoy lo voy a ir a pagar. No me corte, por favor. ¿Y nos da para nuestros refresquitos? Vamos a pasar por alto esto, ¿ya? Mira, es lo que tengo. Tenemos que subir el transporte de frutas. Ya no alcanza el dinero. La cadena de corrupción no se detendrá. Y tú no la detienes. ¡Yo soy Bolivia!